Bueno, buenas tardes a, a todos y a todas. Mi nombre es Jorge Asensio y soy el ponente de esta tarde eh, a través de ADD Scout de España eh, sobre la charla de la influencia del movimiento de Scout en el rendimiento académico. Yo la he titulado eh, en esta presentación Pueden los Scouts mejorar las notas, que es como vulgarmente nosotros llamamos, al, al, al, coloquialmente nosotros llamamos a nuestro movimiento los Scouts, y hablando de notas, que es como muchas veces la familia, los que somos y mami, pues hablamos, básicamente no hablamos de rendimiento escolar, hablamos de notas. Agradeceros a casi 50 participantes que estáis hoy compartiendo esta horita conmigo. Eh, a los que soy de fuera de España, eh, muchísimas gracias. los que sois participantes del movimiento Scout, gracias por, por, eh, por estar aquí. Y los que no conocéis el movimiento Scout, pues espero eh, aclarar algunas cosillas o por lo menos sembrar un poco la, la semilla de la inquietud de, de, sobre el movimiento. Y a todos los que habéis llegado básicamente para saber si pueden los Scouts mejorar las notas, pues espero que al final de, de, de la ponencia, que no va a llegar una hora porque quiero abrir un ruego y pregunta, pues quede clara y eso, pues agradecer a SCAO de España que me haya abierto la ventana, esta pequeña ventana que yo tengo aquí en mi ordenador, para hablar con, con vosotros y con vosotras sobre algo que tres pasiones mías, que es la, la investigación, la educación y los SCAO. ¿no? Eh, y pues básicamente esa es la introducción y pues sin darle mucha más vuelta ya que os conozco, pues es momento de que os diga un poco esta esta hora hora esta que a veces se hace pesada, pero ya veréis cómo va a ser muy rápida y, y va a volar. Y luego vamos a, a abrir, un, en la medida de lo que podamos técnicamente, abrir un ruido de preguntas. Pues voy a decir un poco lo, los puntos sobre los que voy a hablar. Son los dos primeros, en los que simplemente una pequeña introducción sobre, sobre mí y el, sobre todo por qué la lechuga comencé a investigar esto. ¿Qué es lo que, por qué Jorge Asensio está metido en este fregado? Eh, en el que le lleva el año y que creo que no voy a terminar nunca. Sí en la investigación y en la publicación, pero no, nunca en la investigación sobre lo que estoy haciendo porque salen ideas de investigación futuras futuro. ¿vale? Y luego hablaré rápidamente porque muy poquitos no conocéis el movimiento de SCAU. Soy muy poquito los que no lo conocéis, Entonces, rápidamente, eh, una pincelada sobre el movimiento de SCAU. Una breve pincelada sobre la educación no formal. Y aquí voy a ser crítico porque me he dedicado a la educación formal, me he dedicado a la educación no formal, y en la informal estoy siempre, y pues voy a hacer, voy a hacer un pequeño comentario que es de cosecha propia, ¿vale? Porque el título de mi tesis es la influencia del movimiento de caos como, como, como alternativa de ocio de educación no formal en, en la influencia del adolescente, ¿vale? Por, de ahí por lo que he puesto, educación no formal. De hecho, muchos de los que habían hablado en el chat antes de que empezáramos, comentabais que queríais investigar sobre la influencia de, lo, de la no formal, en la educación formal, etc. O sea, un, eterno, un eterno dilema. Bueno, pues ahí lo comenté, daré mi, mi, mi punto de vista al respecto. Aquí, en, la, en el punto de educación no formal. Luego hablaré de la investigación pura y dura, de cómo lo hice técnicamente, porque ya está ya está terminada, tengo los resultados, estamos simplemente pendientes de publicación del artículo que será en breve y por pues, la lectura es de así, que ahora con todo esto tiene que haber sido antes del verano, pero bueno, pues por desgracia tendremos que retrasarlo un pelín a, a septiembre imagino vale, bueno pues y luego antes de la charla final o de alguna bueno, un, pregunta que me haréis por ahí contestando eh, que os resulte de interés pues hablaré de los escabos de habilidades sociales escabos de autoestima y rendimiento académico es verdad que yo en mi en la tesis eh, eh, estoy hablando también o he terminado de hablar porque está todo redactado de valores intrapersonales eh, yo presento habilidades sociales, autoestima y rendimiento académico, que es el, artículo, el primer artículo que voy a sacar, un Q1, y, o esperemos que sea un Q1 porque no está aprobado, pero está presentado y saldrá, y que son esta, estas tres variables las que, las que he presentado. ¿Vale? No es que valores no, no salgan datos interesantes, que sí, pero, pero elegí estas tres por la sencillez del, del instrumento, vale lo, lo, la, la sencillez de mostrar de forma, de forma clara estas tres, estas tres variables. ¿Vale? Bueno, eh, sobre mí, algunos que estáis por aquí, como Pablo, por ejemplo, me conoce y seguro que algunos por aquí también. Eh, bueno, yo soy scout de hace muchísimos años, antes de ser casi, casi persona. Eh, he sido scout, he sido scouter de casi todas las secciones y mientras estudiaba también ingeniería, porque yo soy, el, la primera carrera que hice fue ingeniería en Jaén. Eh, pues yo seguía siendo Robert, luego Scouter de muchas, ya digo, de muchas de las secciones y luego ya me vine a Almería a trabajar y empecé a estudiar pedagogía. La educación siempre me ha gustado a mí. Vale, paralelamente a esto, junto, en el escultismo pues he hecho todas las etapa de formación básica, avanzada, que es como se llamaba, como, como yo la estudiaba en su día, junto con el movimiento de tiempo libre, etcétera Es decir, que dentro de la formación Scouts, quitando la, la de formador de formador etcétera que esa no la llegué a cursar, Digamos que toda la, la etapa para conocer la rama y, y alguna de las ramas en profundidad del movimiento la conozco. Entonces sé el campo en el que estoy investigando, no solamente porque lo he vivido y lo he amado desde dentro, como educando y como scouter, eh, y como coordinador de, de, de rama, tesorero, eh, etcétera Pues lo conozco también académicamente desde fuera y, y en revisión bibliográfica. ¿vale? Bueno, luego esto estudié pedagogía, uno de aquí está estudiando pedagogía, una carrera muy bonita. Realmente a mí me ha abierto brutal la mentalidad, muchísimo. Eh, hice el máster de secundaria, que me decepcionó por completo. Aquí soy un poco puñetero, hice el máster de secundaria, del profesorado de secundaria. Ahora estudio ciencia ambiental, estoy con el doctorado y quiero hacer un máster de astrofísica. Quiero empezar el año que viene con un máster de astrofísica. Y el doctorado, pues, espero, terminarlo, espero terminarlo ahora. Soy, bueno, soy empresario, divulgador científico de siempre. Ciencia divertida es un poco la marca con la que estoy trabajando. Eh, trabajo la inclusión, valores, eh, educación en ciencia, con mi empresa y soy profe de física, ¿vale? Algo ya es menos divertido, seguro que va a cambiar la cara. Soy profe de ciencia de secundaria. Entonces, digamos que en esta, en esta investigación en la que se une la parte SCAU, pues tengo la educación y la vivencia y la formación. En la parte pedagógica también, porque tengo mi formación. <risas> física es <la> mi favorito. <risas> Jorge Sierra. Bueno, pues, tengo la parte, la parte científica por un lado, la parte escado por otro, la parte pedagoga, y luego creo que la no soy padre no soy padre de, de, de adolescente, pero lo tengo convalidado porque sufro a 300 adolescentes y ahora con el correo electrónico y las clases online, y soy padre de tres hijos, que eso básicamente es lo que me define, ser padre de tres hijos pequeños, eh, a lo que me dedico ahora en Casa vale, Después de que me habéis presentado, que me he presentado rápidamente, soy muy joven, tengo apenas 24 años, no, es broma, tengo 39, por desgracia. Y voy a pasar este año en, en mi casa, el último año antes de llegar a los 40. Vale, pues, eh, esa, la parte del investigador está claro simplemente para que me conocierais, y creo que ya habéis dado cuenta de el, por qué comencé esto Bueno, mmm, el escultivo me ha dado todo lo mejor, que hay en mi vida, no solamente el cómo yo soy, o lo que he llegado a ser, o lo que estoy siendo, sino me dio la posibilidad de conocer a mi mujer. Siempre digo lo mismo y es cierto, ella es acá también de Cádiz y junto a ella hemos formado una familia increíble, con tres hijos maravillosos y pues yo siempre estaba dándole vuelta de qué forma le podía devolver al escultismo todo lo que ha hecho por mí. Las vivencias, eh, las amistades, a mi pareja y casi a mis hijos también. Y un día escuchando la canción de Jorge Dressler, que es el personaje que tenéis por aquí, eh, la de cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Estaba yo haciendo, redactando mi TFM, eh, el cultivo. Vale, pues, pues ahora te voy a explicar un poco lo de Cambio de mi Vida. Pues no solamente Cambio Vida, yo creo que ha marcado directamente. Y la... yo creo que nos marca por completo. A mi hija, que está ahora, ha pasado por Castor y está ahora en primer año de Manada, también le está impactando demasiado. Y, y creo que para bien Bueno, pues, estaba con mi TFM eh, intentando aplicar algunas técnicas del movimiento scout en la clase de secundaria, del adolescente, adolescentes de cero, cuarto de la ESO, momento crítico, en el que están eh, apabados, que es normal, hemos pasado por ahí, el, el rendimiento académico, pues, no es que esté bajando, sino que en general, pues, no termina de despegar, hay una desafección por las carreras superiores, las carreras técnicas, en el caso no en todas las carreras técnicas, sí de Ingeniería y Arquitectura, en el caso de, de las mujeres. Es decir, por todo ese, ese panorama fue lo que me dio a pensar, fue lo que me dio, me dio a pensar que quizás podía ir más allá y ver de qué forma eh, pues podía el último mejorar la parte de la, de la educación formal. Entonces, haciendo dos entrevistas con dos directores de colegio sobre, sobre esculta de último año, recuerdo, eh, ellos no sabían que eran scouts, los, los, los, los tutores de, de estas chicas y de este chico del grupo de Almería, ellos, ellos, ellos no sabían que eran scouts, pero en esa conversación en la que yo no dije nada, ambos me dijeron que, que notaban algo diferente en ellos, no solamente en el rendimiento, ¿no? yo no estaba hablando de rendimiento por aquello entonces, simplemente estaba hablando de, de cómo lo ven con respecto a sus compañeros, tal. tal. Y de ahí surgió a decirme, ah, pues son escados, pues es verdad, ahora que lo dice y me comenta un poco esto de los escados, de que entre vosotros decís que se nota la persona que es escado, se nota el, el que es escado cuando es mayor, eh, pues ahora que me lo dice pues sí es posible. Y este sí es posible, claro, ese sí es posible, pues hay que traducirlo luego en número. Y de aquí es donde fue, donde surgió. La idea de decir, bueno, cómo puedo cuantificar y poner en valor qué es lo que a una familia de... Porque claro, todo el que es escado y sabe la bonanza del escultismo, al final el objetivo y no es dinerario, porque somos voluntarios, el objetivo es, si es bueno, funciona, y además el Estado, eh, asociaciones y gobierno nos dicen que es bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es intentar atraer a más de cultivo ¿Cómo pensé en traer más de más, eh, cultivo dentro de la investigación? Pues con un título que llamara la atención. Eh, jugármela todo a coger unas variables que fueran muy llamativas. Es decir, si yo te digo que tu hijo, si está en los scouts, eh, de edades tempranas tienen más posibilidades de tener mejor nota, eso para las familias que no son escabos eh, son, son buenas noticias y es un atractivo para acercarse al movimiento escabos ¿vale? Pues eso fue, esa fue mi idea. Vale, pues una vez que me he presentado y he dicho el por qué eh, llego a esto, el por qué llego a esto por una suma de Circunstancia de circunstancias TF, de TFM, eh, movimiento de SCAO, ideas, inquietudes por, por beneficiar al movimiento, ¿vale? Pues eh, después de este punto, ahora veréis por qué he puesto estas dos fotos, voy a decir, para los que no soy SCAO, o lo conocéis, muy buena tarde, no nos has perdido mucho, estamos simplemente presentando a mí, cosa que es lo más aburrido del mundo, y diciendo un poco qué me propició hacer esta investigación sobre el escultismo, el paralelismo del escultismo y las no, ¿vale? Para los que no soy scout que son muy pocos, por eso esta parte era la que yo he preguntado, para profundizar más o profundizar menos, a mí hay una, una definición que me encanta, que es la definición del escultismo es que, o de la scouts, es un niño disfrazado de adulto que sigue a un adulto disfrazado de niño. Es graciosa, no es una definición correcta del escultismo, tampoco son las dos definiciones que pongo en esta presentación, yo no soy de mucha palabrería en las presentaciones porque me gusta hablar, no que vayáis leyendo ni leer yo. Eh, esta, estas dos... Imágenes que he puesto aquí, ni es esta imagen de las chapitas en las banderolas, eh, las pañoletas, que también usamos pañoletas, eh, y también tenemos insignia, eh, y también tenemos bordones y uniformes, y también es importante, y por eso está súper estudiado, y un plazo a varias investigaciones al respecto, ni tampoco es este personaje que aparece en las películas americanas. El cultismo, no es esto. El cultismo eh, es esto. Y no voy a entrar en tecnicismo sobre si el escultismo es un movimiento infantil y juvenil, que educa en valores, en aspectos relaciones del individuo relacionado con el espíritu, la sociedad, bla, bla. No, no Eso en la bibliografía hay en todos los libros sobre el escultismo, aparece. Eh, y, y hace ciento y pico años que se escribe sobre esto. Es un movimiento que es eh, educativo, juvenil, que creo que es. Eh, Implaciable, puede decir, no sé si esa palabra existe, es decir, es imposible hacer algo como lo escao, simplemente porque parte de la premisa de que todos los integrantes del escultismo son voluntarios, apasionados por lo que hacen y lo viven en primera persona. Y cuando tú lo vives en primera persona, transmite felicidad, empatía, compañerismo. Eh, y pues eso, aquí he puesto algunas fotos de mi grupo, eh, cuando estuvimos limpiando la playa en la autoridad, estuve con mi hija. Eh, el escabo es naturaleza, el escao son tradiciones, el escao es compañerismo, amistad, grupo, son millones de cosas, es, es imposible definir lo que es el escultismo en una frase. Eh, yo en mi, en, mi, en mi tesis, que no en el artículo, hablo de, de, de Valori cuando, cuando dice que se puede definir el escultismo con el brillo de las personas que hablan sobre, el, el brillo de los ojos de las personas que hablan sobre el escao, ¿no? y es que es, es muy difícil definir lo que es el escultismo. Básicamente, lo que quería decir en este punto, y como casi todos somos escabos no vamos a llegar aquí, no voy a profundizar técnicamente en el escultismo, es que el escultismo es mucho más que todo esto y es difícil de poner una ca categorías sobre o cuantificar en investigación cuantitativa eh, qué es el, el escultismo, ¿vale? Bueno, llegado a esto, cito la parte para irme a la investigación y no realidad mucho los primeros puntos y ya que somos todos scout. Si alguien tiene alguna duda sobre el escultismo, también mi correo es jorjasesoramora.com o a Addescubes de España o a cualquier grupo que tengáis cercano, podéis acercaros a, a informaros, ¿vale? Básicamente, eh, lo que tenemos es un proyecto metodológico de Educación por la Acción, en la que el, el educando, el, el, el niño o la niña es protagonista de su educación, se trabaja en pequeños grupos, en secciones, que van desde los seis años en captores hasta el clan, que es el primer año de carrera donde termina, en dos años, tres años, tres años, tres años, en esa evolución, eh, con un programa atractivo, adaptado a cada una de las edades, eh, basado en el tiempo libre, eh, en el ocio y con un programa, además, de un índole social, medioambiental, espiritual, familiar, eh, grandísimo, ¿vale? Vale, por, y ahora, ¿por qué decía yo esto? Porque estamos hablando de la educación no formal. Y pongo ahí, existe la educación no formal porque realmente me cansa. Me cansa por lo peyorativo que puede llegar a ser el, el, el término. Y ahora explico por qué. Eh, yo... Dentro de Ciencia Divertida, dentro de mi empresa, antes de dar clase de, de física en un instituto, en formación reglada, pues yo me he toda la vida a educación no formal. Y he tenido siempre la sensación como que, que hacía algo que como que era secundario, no peyorativo, no despectivo, evidentemente. Puntualmente te pueden tratar mejor o peor, ¿no? Desde, desde la educación formal. Pero es cierto, es, suena clandestino. <risa> clandestino es el nombre de mi clan. ¿Lo dices por eso? Seguro que lo conoces. Vale, pues simplemente deciros que por eso que al principio lo dije, que existe la educación formal técnicamente en la que se produce en centros de enseñanza con educación reglada basada en un currículum, la educación no formal que es aquella que educa y forma, pero está fuera de la educación formal, no pertenece al currículum reglado. Y la educación informal es aquella que se produce en la familia, en la calle, en la sociedad, en el, en el equipo de fútbol. Vale. Yo, Jorge Asensio Ramón, Jorge, perdón, Jorge Asensio Ramón, arroba ¿vale? No, quise decir que está como fuera de la ley. Sí, bueno, es que el clandestino nuestro, el clan destino, que era, tenía mucho destino, era un clan, era clandestino, era clandestino, ¿vale? Eh, cuando, porque yo fui fundador del, del, del clan de mi, de mi grupo, ¿vale? Mi email es Jorge punto. Vale, pues lo que estaba diciendo simplemente sobre, sobre esta disertación es que para mí educación es todo. Yo cuando estoy en un patio de un colegio, aunque yo no esté de guardia, cuando paso por un pasillo, estoy en la puerta, yo soy profesor siempre. No soy ni mejor, ni peor, ni más, ni menos cuando estoy en lo escabos, cuando estoy en mi eh, clase dando. Pues, por ejemplo, velocidad orbital, o cuando estoy eh, explicando cualquier tema de, de astrofísica o de, no sé, o de energía. Porque cuando yo paro la clase y dejo de hablar de energía y entro a hablar el por qué alguien ha sido respetuoso con otra persona, que eso es lo que hace el Scout, yo no digo, vale, señores, perdón, ahora eh, yo no soy vuestro profesor de educación formal, ahora soy el profe de educación no formal. Eso me parece una tontería. Lo hago, lo hago porque soy educador y soy formador y soy profesor y soy profesor para todos. Pues igualmente, el que está como monitor o monitora, con ese perfil en un grupo Scout, o el que está en, un, en, un, en una academia de, de música que es educación no formal, o el que está en, en cualquier otra actividad relacionada con la educación no formal, me parece, me parece que se dedica a la educación. Muchas veces el poner la colectividad no formal parece que como que, oye, que no tiene. Calado, ¿no? Y sí tiene calado. Y muchas investigaciones reconocen la importancia de la educación no formal. Y cuando tú eres un profesor que todo el mundo respeta y preguntan, ¿por qué te respetan? Pues bueno, porque no solamente enseño física. Y mi nivel de moral es muy alto, y mi nivel de profesionalidad es muy alto, y entonces cubro varias facetas. Y la informal la hacemos todos, así que con esa, que la palabra también llega a ser, bueno, parece que es informal, pero ya está graciosa. Sin embargo, la educación no formal siempre se queda un poco Y Entonces, todo lo que estamos investigando, eh, todo, lo que estamos, todo lo que estamos investigando, sí, ese, ese es mi correo, sobre la educación no formal, pues creo que hacemos un gran trabajo, ¿vale? Un gran trabajo para todos los profesionales que, que, que trabajamos en esa línea, ¿ok? Vale, eso es lo que quería decir con respecto y por eso decía si existe, al final existe o no en los términos que hacemos nosotros. Vale. Con respecto a la investigación, y ya entramos en, en el momento árgido porque ya me conocéis ya sabéis el porqué, empecé con esto, he explicado, sencillo, porque todos estamos en lo que es el escultismo, eh, con lo cual más tiempo tenemos para la parte de ahora, y, y he hablado del porqué la, la educación no formal, porque he puesto esa coletilla ahí, porque hay investigaciones el, el, el movimiento scout la influencia del movimiento scout como, como opción de tiempo libre de la educación no formal, eh, en la mejora del de rendimiento académico, habilidades sociales, autoestima... Del adolescente, del adolescente. El adolescente básicamente porque me dedico a la investigación en educación y trabajo con adolescentes y era la, la etapa que yo veía más, más, más interesante y donde veo más problemas ahora en la familia suele ser el tercero o cuarto de la ESO. Muchas veces queda sexto primero de la ESO, pero los que somos profes me vaya a dar la razón que aunque llegan verde a primero de la ESO y les cuesta mucho el repunte... Es verdad que donde yo veo el, el bache generalizado, los que van bien, van bien, el bache generalizado sería en tercero de la ESO, segundo, tercero cuarto de la ESO. Ahí es donde se cuesta mucho arrancar. Entonces, por eso estudié tercero y cuarto de la ESO. ¿vale? Entonces eh, cogí escultas, para el que no lo eh, casi pues todos lo saben. escultas es la etapa, grosso modo, que va en curso. Muchos de muchos grupos hablan de años de nacimiento. Eh, correcto, es igual que en la escuela. Entonces sería, aunque eso no es fijo, nada es fijo, porque cada claro, somos personas y no tenemos reglas, pero bueno, grosso modo sería tercero de la ESO, cuarto y primero de bachillerato. Pues yo cogí esas edades, me centré un poco más y los porcentajes más altos de participación están en tercero y cuarto de la ESO, porque eran las edades más críticas. Entonces, eh, digamos que mi muestra, que estoy hablando de este primer punto, eh, eso es la educación media de bachillerato. Vale, eso sería. Primaria aquí llega hasta los 12 años, antes llegaba un poquito más, a la primera se cortan 12 años, un poco sigue la, la etapa evolutiva de Piaget, todo lo que habéis estudiado la pedagogía, si veis a Piaget y su etapa del desarrollo, veis que hay un salto entre operaciones eh, formales y tal, y en, en, en los 12 años, pues a partir de los 13, 14, 15 y 16 años sería la ESO y luego… 17 y 18 años, los dos años antes sería el bachillerato. Y eso, ahora bachillerato son solamente dos años previo a la universidad, ¿vale? Para que hagáis una... una lo, que no, lo, que no, lo que no soy... Vale, perfecto, sí, ya me lo imaginaba, por eso, por eso te, te explicaba. Para que te haga una idea, pues esculta, sería tercero, cuarto, en ese primero, que sería, eh, bueno, hay algunos con 13 años de la muestra, porque a lo mejor han ido avanzado de, de edad, pero sería 13, 14, 15, 16, 17. Toda esa horquilla tengo de edades, ¿vale? 13, 14, 15, 16, 17. Aunque yo fui a esas clases a investigar. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues, como seleccioné escultas, fui a Scout de España y le dije, bueno, ¿cuántas escultas hay en España? El número era desorbitado. Cuando tú quieres hacer una investigación y tú quieres poner, y tú quieres tener esta pregunta, voy a poner aquí, yo para los que vaya a hacer investigación, ¿pueden los Scouts mejorar las notas? Y si tú quieres decir que sí, tienes que tener una serie de requisitos. Porque, claro, tú puedes coger una muestra de cinco escultas, y esos cinco escultas y cinco no escabos, ¿vale? De la misma edad, como he hecho yo, no escabos, cinco. Y tú dices, oye, pues pues sí, pues lo que he cogido escabos son mejores. O no, a lo mejor son peores, pero es que tu muestra es muy pequeña. Entonces, tú puedes decir que para mi muestra, para esos cinco escabos que yo he cogido, eh, sí, el escultismo le ha beneficiado. Claro, ese, ese artículo, como ahora lo que he escuchado mucho del COVID, que dicen, pues el COVID, bla, bla, bla, de una cosa o de otra, pero al final... Eh, al final siempre dice, bueno, pero esto está siempre sujeto a, claro, este sujeto a son el, el cálculo de los errores que se cometen en la investigación, ¿vale? Entonces, para poder asegurar y decir que el, los Scouts mejora para que esos datos sean, para que esos datos sean significativos, por eso puse aquí esta preguntita apartado, para que esos datos sean significativos y puede decir que los scouts mejoran tal, hay que escoger una muestra específica para que tu error, Digamos, errores que de la muestra que tú has seleccionado, de la población, eh, el error es pequeño. Y podemos decir que es una muestra representativa. Para los que estudiáis pedagogía o estéis ya dando clases, os sonarán estos términos, ¿vale? Vale, pues, en España empecé. Yo sondeé con muchas de las asociaciones de, de, de, en toda España. Algunas me contestaron, otras no. Es verdad que ahí me desilusioné por completo. Fue una bajada por completo en mi nivel de ánimo. Eh, y luego me centré y dije, bueno, si la metodología de scout de España es igual en igual de Andalucía, igual en Scout de, ah, incluso igual en, en, en caos de, de en MSC, en caos católico y en otro movimiento Scout, porque la metodología es la misma, pues voy a coger caos de Andalucía, que tengo una población más pequeña, más localizada, porque yo soy de aquí, y, y, y puedo coger una muestra más, más asequible. ¿Cuántos escultas había en Andalucía? 990. ¿vale? Pues para que fuera representativa, yo tenía que coger unos 200, po, seleccioné 215. 215 es y 215 no es Leo la pregunta. ¿Le hable del tiempo de permanencia del scout? Sí. Correcto. Correcto. Sí. Sí, se ha tenido en cuenta. Se ha tenido en cuenta. Eh, es cierto es cierto que estamos ahora haciendo para el siguiente artículo, porque digamos que en, la, en lo que presento en este artículo, aunque yo lo pregunté, en el, ahora te explico cuando llega las cuestiones te lo explico, yo pregunté el tiempo de permanencia en los scout que iba desde soy nuevo en los scout, es un octubre noviembre, no me vale entonces, no relleno el cuestionario, o sí, ya estuve en la ronda pasada, en el curso pasado y esta es mi segunda ronda. Entonces, sí, si pues ponen un 1, ¿vale? Del 1 hasta el, la edad máxima, pues desde que se si entraron en Castor, imagínate, ¿no? Algunos incluso pusieron más porque habían entrado con sus padres un poquito antes porque eran monitores, cosas que no se le hacen, ¿vale? Entonces, pero es verdad que manejar eso no han salido los datos tan claros. Entonces, ahora estamos haciendo ecuaciones estructurales para ver, eh, con qué edad podríamos asegurar esto es un, digamos que es un cálculo más complejo pero que ya lo he tenido en cuenta, claro no es lo mismo que los Scouts, eh, que una esculta que esté en tercero de bachiller estuviera en segundo de, de la ESO perdón, y en cuarto de la ESO yo le paso el cuestionario, solo dentro de un año de los scouts, que alguien que lleve desde castores desde los seis años, claro que tiene que tener su influencia, pero en los resultados tal y como lo hemos explicado ahora mismo, que tal y como lo hemos estudiado no hemos visto una repercusión clara, que sí, sí hay repercusión pero no tan clara ¿Vale? Eh, si, quieres, si quieres lo debatimos un poco más adelante, ¿vale? Entonces, eh, la muestra, yo lo que cogí fue 215 SCAO, 215 no SCAO. Y ahora, control de variables. Control de variables es la parte, más funda la parte fundamental, es decir, tengo que coger dos muestras, una mu en, en, en Almería no hay 215, por desgracia no hay 215 escultas, Creo que de Almería la, la, la población esculta de cuestionarios, creo que tenemos 7 o 8 cuestionarios, de los 115, el resto pues, son de Granada, compañeros, amigos y amigas, a las que le debo muchísimo, el eh, grupo scout, eh, scouters coordinadores de la sección de esculta, coordinadores de grupo que me facilitaron mucho el trabajo. Eh, ¿Te acuerdas ahora? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Eh, os, debo, os debo la vida, os explico por qué. Porque yo, Martín, ya me creo que sí, creo que sí, ¿quién eres? Yo eres de los primeros que me, que me contestaste y en, en buen término. Eh, bueno, pues os digo, en el momento en el que yo paso la información, para lo que queráis hacer investigación, información a los grupos, pues es muy complicado. Porque somos voluntarios, tenemos 100.000 cosas, me tengo acordar de imprimir los cuestionarios, llevárselo, luego mandárselos a Jorge Almería. Entonces, el segundo año, cogí el coche y fui yo individualmente a cada uno de los grupos scout, no sé, en total de grupos, quizás eran 20 o así no recuerdo, para sentarme con ello y pasar el cuestionario, así, sí, perfecto, vale, pues, para así hacerlo más fácil, entonces, cogí una muestra de scout, eh, tercero, cuarto y primer bachillerato de esculta de Andalucía, estudié la muestra con respecto a educación pública o privada, con respecto a dedicación del padre o de madre, con, de, con respecto a dedicación, respecto al tipo de trabajo y el tipo de estudio, para que al coger la muestra en Almería, eh, y analizarlas fueran las más parecidas posibles. De nada me vale que la muestra de Almería, pues todos tienen un colegio privado o público, concertado, o sea, perdón, concertado o privado, que para todos los casos es privado, y, y sin embargo la muestra que yo cojo de SCAO de España, de SCAO de Andalucía en este caso, pues sean todos de colegios públicos. No pasa nada, la educación, el currículo es el mismo, <coughs> pero es una variable que puede afectar. Igual que si puedo coger una muestra de no SCAO, en la que todos sus familiares tienen estudios universitarios y que hay cientos de investigaciones que el acceso a la cultura y el nivel eh, cultural de los padres, pues no directamente, pero sí puede afectar al nivel curricular de los hijos, pues claro, tenía que ser lo más, tenía que tener el mayor para el posible. Por eso fue por lo que hice ese control inicial de años de permanencia en los SCAO. le preguntaba por el género en el que se sentían cómodos, le preguntaba por, por su edad, por el curso en el que estaba, varias preguntas de control, ¿vale? Y antes de previo al, al cuestionario, ¿vale? Los que habéis visto el cuestionario, como es como fue Martín, pues creo que era Martín que lo había visto, y algunos de los que estáis aquí, pues la, habéis visto el cuestionario, ¿vale? Que la, digamos que la parte inicial, sin nombres sí, y sin nada, pero sí era un poco de, de control. En la muestra no no scout, en la muestra de colegios públicos de Almería y, y, y concertado, o creo que eran concertado, eh, había alguno que estaba en los scout. Entonces, cuando ponía, ¿conoces el movimiento scout?, aceptaba alguna vez un grupo, cuando ponían que sí o conocían, pero no habían estado, ese, ese cuestionario lo desechaba, ¿vale? Muchos de los amigos que tengo me dicen que los resultados o la investigación mía, al final es fruto de la pasión que tengo por el movimiento y que no soy objetivo. Pero cuando escribe él y eres meticuloso y tienes los cuestionarios y puedes analizar todas las, las ideas de tu trabajo, pues tienes la tranquilidad de haber hecho una buena labor. Eh, es fácil eh, inventarse los cuestionarios no irte a Málaga, dejar a tu familia aquí irte para allá y para acá, pero lo hice eh, he estado grupo por grupo, tanto en Almería y en los institutos también, clase por clase pasando los cuestionarios eh, para que todo para que todo cuadrara al máximo posible ¿no? para eso con respecto a eso con respecto a la muestra. Y luego el objetivo era, claro, el objetivo era determinar si efectivamente, como he dicho, ese escultismo, más allá de que sea una persona diferente, eh, si nota esa persona en los scouts, si nota el brillo, la forma de hablar, la forma de expresarse, la forma de relacionarse con los demás, eh, pues yo quería ver si ese, ese movimiento de interfería de alguna forma en tres, cuatro de las variables, si tenemos en cuenta valores, de, de mi análisis. ¿vale? Y, ese era, y ese era mi objetivo. El objetivo fundamental era ver si el escultismo influía como tal en la educación formal, que te digo, hay algunos estudios muy puntuales, no con, respecto a, no con respecto a al rendimiento académico, pero sí más generalizado con respecto a otros valores. Eh, y entonces cogí tres cuestionarios, que luego pasaré a, a, a, a detallarlos grosso modo, un poco por encima. Vale, y estos cuestionarios, pues fui a hacerlos yo. Fui a hacerlos yo y a picar los datos con ayuda de unos compañeros míos de, de, de la empresa, que son también... Eh, maestro y le encanta la idea, porque bueno, son muchísimos datos, son 430 cuestionarios y eh, cada cuestionario creo que tenía, no sé si eran 200 datos, una cosa así aproximadamente, o sea, es una, una locura de vender datos. Vale, entonces, pues bueno, ya he un poco lo que es la significatividad. Es decir, para que un dato sea significativo es que si yo cojo una muestra de Andalucía de 215 participantes y puedo asegurar que lo que le pasa a esa muestra, si las diferencias son significativas, Puedo decir que con un error de un 5%, un 6%, y eso es un error, es decir, claro que hay scouts que llevan toda la vida y su media, o antes del instituto, su media curricular es muy baja, evidentemente. Esto no es una regla, no es una investigación que dice, siempre pasa esto, como, lo, como los medicamentos. Son, se hacen investigaciones y siempre se dice de un, de un porcentaje bajo o alto. Eh, los efectos secundarios, puede darte esto, ¿Cómo? si es ciencia, es química, pues imagínate en educación, en educación social, investigación social, es muy complicado. Entonces, es verdad que en este tipo de estudio, eh, irte al dato numérico es muy complicado, ¿vale? Y si desde el punto de vista de que el educador es el escado, también puede decir el educador es el escado y utiliza el método en clase. Vale, os explico. La primera pregunta... Y la, la primera pregunta es, eh, y desde el punto de vista en el que el educador sea SCAO también cuenta, es decir, el educador es SCAO y utiliza el método en clase. Vale, que no sé si te refieras si lo tuve en cuenta o no lo tuve en cuenta. La probabilidad de que algunos de los profesores que estuvieron por ahí utilizaran la metodología en clase es muy baja. Es cierto que nuestra metodología, y digo nuestra porque me, me, soy SCAO, eh, si, eh, mucha de nuestra metodología se trabaja en el centro de enseñanza. No es que haya sido copiada, yo creo que hemos sido pioneros, hemos sabido adaptarnos muy rápido a, al cambio del, de la mente de, de los adolescentes y de los jóvenes. Quizá un pelín tarde en algunos aspectos que eso me lo guardo con mí pero en general el escultismo ha, ha sido pionero en educación durante muchos años y sigue siéndolo. Entonces, claro, indirectamente cuando se hace una metodología de proyectos en una clase de infantil o en una clase primaria, o ahora en secundaria por fin, pues claro que, tiene, claro que tiene un poco el halo del escultismo, de lo que hemos trabajado en el escultismo eh, no como tal, porque no hacemos la celebración final del proyecto, que deberíamos, pero, pero claro que, bueno, no se ha tenido en cuenta, pero sí puede ser un punto importante. Sobre el post y el pretest te digo, aquí no he hecho un experimento como tal, es decir, no es un estudio longitudinal en el que yo pongo unos sujetos sometidos a un, a, en este caso no un medicamento, a, a una actividad, como puede ser lo como puede ser una gamificación, lo dejo a X tiempo y luego le hago otro test, le hago un pretest y post-test. Eso sería un estudio longitudinal. Yo lo que he hecho es un estudio transversal. Es decir, yo he cogido la, eh, el estudio etnográfico de la población previa, es decir, he hecho un estudio teórico de la metodología con la que han disfrutado esas personas y le he hecho un estudio en un momento, en un momento detallado, que es un momento de su edad de pues, tercero o cuarto de la ESO. Entonces no hay... Test y -test. De hecho, esos usted en cuanto lo hagan los dos veces, ya no tiene efecto, ¿vale? No, hay, no, no puedes hacerlo. Eso en el caso de que tú hagas una actividad, por ejemplo, gamificada o hagas un programa de educación eh, para personas mayores, entonces durante X tiempo, un año, dos años, lo aplica y luego haces un pretest y un posttest, ¿vale? Ok. Y dice, quiero decir, si los niños no sean scout, y esto ayuda a que los chicos mejoren en sus notas. Quiero decir, si los niños no sean scout, y eso ayuda a que los chicos mejoren en sus notas no no me, todavía no me entero no si los niños no son escabos y esto ayuda a que los chicos mejoren en sus notas no, no te entendiendo redactalo y te contesto ahora vale y me, me interesa la pregunta por fin vale Así me, a ver si me a ver aclaro que estoy un poco espeso vale en el caso de que el profe sea escabo, lo que estás diciendo es que si se ha tenido en cuenta o si he tenido en cuenta que el niño no sea escabo, pero el profe sí correcto en ese caso, te digo, puedo, porque realmente al final han sido dos centros de enseñanza los que están en Almería, eh, y en ninguno de los dos eh, los profes han sido escabos. No he hecho el cuestionario al, al docente, pero habitualmente no se aplican técnicas escabos como tal, aunque mucha de la metodología parte de los escabos, ¿vale? No sé si contesto tu pregunta, ¿vale? Si no, la debatimos ahora después, si quieres también, ¿vale? Bueno, con respecto a la investigación, esa sería la, la, la parte inicial, que yo creo que es la parte en la que hay que invertir más tiempo, ¿vale? Y luego vamos a la parte de los resultados, ¿vale? Os pongo aquí un poco el cuestionario que he cogido, un, además un, de hecho, es un cuestionario muy bueno que, que publicó la Junta de Andalucía en el 2011, que es una escala de, de áreas sociales, ¿vale? Y... y y la autoestima es la misma escala, es otro diferente, pero la Junta de Andalucía lo publica en un mismo documento, ¿vale? Es un documento muy bueno, publicado por la Junta de Andalucía, por salud, ¿vale? Por salud, que no educación, el del 2011. No, estaban validados, pero yo de todas formas lo he validado después, efectivamente. Te explico. Yo, el que he utilizado ha sido el de Gordon, que está hiper mega validado para, para valores. Nota media, ahora explico, porque simplemente nota media de, de, de la... De, y luego, para habilidades sociales, he cogido este, ¿Vale? que está validado y de hecho yo le he hecho el alfa de, de Crombat y sale muy parecido, tanto los factores como el índice global. Es decir, es un índice muy bueno, ¿vale? O sea, que lo he, lo, he, lo he validado con mi muestra también, ¿vale? Eso es muy importante también, gracias por la pregunta, ¿vale? Y, porque decir, digamos que este sí lo elaboró la Junta, pero el otro, que está en, este, en el documento, en el PDF de la Junta, pero es de Rosberg, está validado aunque también lo valide, ¿vale? Vale, y los factores que tiene este cuestionario son habilidades comunicativas, resolución de conflictos y asertividad. Habilidades, habilidades sociales, habilidades sociales hay infinitas habilidades sociales. Eh, digamos que desde que, estamos, desde que nacemos, de hecho ahora estoy haciendo un pequeño trabajo sobre el desarrollo de las habilidades sociales desde, desde antes de nacer hasta ahora, hasta, hasta la madurez. Bueno, madurez no, la juventud, que yo soy joven. Pues digamos que todos de la etapa, ¿no? En cómo, cómo se desarrolla la vida social y es verdad que desde el momento uno, desde el momento en el que lloramos para, para mamar, pues estamos eh, de una forma innata y luego acomodándola, eh, adquiriendo habilidades sociales en nuestra vida. Primero en la familia y luego a raíz de los 3, 4 años, 2, 3, 4 años cuando interactuamos con otro nivel social. Entonces, es verdad que las habilidades sociales es y ahora explicaré los resultados en línea con esto las habilidades sociales se desarrollan en un montón de actividades en las que el ser humano el adolescente el niño y la niña eh, interactúa entonces es muy complejo definir de hecho no lo hemos conseguido definir que el escultismo mejora las habilidades sociales que la mejora yo creo que es indudable nadie tiene ninguna duda pero desde el punto de vista de eh, fiabilidad y de los datos que yo he tenido ahora os voy a presentar los datos eh, no podemos decir que con total, eh, es decir, el cultismo es el que mejora las habilidades sociales y si el niño no está en los scouts no tiene habilidades sociales. Eh, porque una de las conclusiones a las que hemos llegado es que los scouts, la media de habilidades sociales es superior, la media es superior a los no scouts, pero no con esa significatividad, con esa diferencia tan grande como para decir eh, como para decir que ha sido por los scouts. No tengo prueba. Dice si los cuestionarios, igualidad, al ser de la Junta, ya lo estaban. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Vale, pues... <ríe> buena frase. Eh, de todas formas, al final todo tiene que ser prueba. Es decir, yo por ejemplo, en, en el artículo no decimos que los SCAO mejoran con una, con una... Es decir, que, que afecta significativamente a las redes sociales. Si paso ya y veis las medias, tengo esta pequeña gráfica, habilidades sociales, eh, si veis... Tanto Scout sí, Scout no, 215 y 215, como la media de los sí Scout es superior, ¿vale? No he puesto la, otra, la gráfica la otra para, para no porque son muchos números, pero grosso modo aquí diríamos, si vale, en habilidades sociales eh, nada superior. Es verdad que luego el auto, la, la, la autoestima sí es mayor. ¿Por qué creo que sucede esto? Oye, pues porque, pues porque en, el, en la población de los 215 no Scout también disfrutan de otras actividades eh, en su tiempo libre, familiares o de, que, o de enriquecimiento curricular a todos los niveles. Entonces, también se desarrollan las habilidades sociales, no solamente en el cultivo, no, es, no el cultivo marca una diferencia significativa. ¿Vale? Eh, de ahí la justificación a, a, a estos datos que marcamos con las habilidades sociales. Con respecto a, con respecto a, las habilidades sociales eh, importante eso en el artículo no lo reflejo, lo reflejo en mi, en mi tesis, hay algunas preguntas que sí salen significativas, y esto es importante, a favor de los scouts, lógicamente, que es suelo mediar, con, entre los, eh, suelo mediar en los problemas entre compañeros, es decir, a esta pregunta de forma significativa la valoran mucho mejor los Scouts. Cuando tengo un problema con un chico o una chica, me pongo en su lugar y trato de solucionarlo, que esto me ofrece empatía. Y cuando hay un problema con otros chicos o chicas, pienso y busco varias soluciones para resolverlo. ¿Vale? Pues esta parte de resolución de conflictos parece, parece que los scouts eh, de forma significativa sí mejora estos tres aspectos. ¿Vale? Luego, con respecto a aquí, autoestima, la segunda de las variables, ¿vale? Que son I43. Y vamos, bien, yo creo que vamos a de tiempo. Eh, con respecto a la autoestima, aunque este cuestionario... No, todavía no, todavía no, porque está, como he dicho, está pendiente de publicar el artículo. Está pendiente de que lo apruebe la está pendiente de que lo apruebe la, eh, la revista, ¿vale? Eh, se publicará en inglés, pero, bueno, si luego lo queréis cuando no que se publique, no puedo pasarlo antes, yo lo pasaré en castellano, que no hay problema, o lo paso en inglés, y, y, y la tesis estará disponible también, evidentemente, ¿Vale? No es muy no es muy densa, ¿vale? Una, una tesis que se lee, se lee fácil y, y es muy directa, ¿vale? Bueno, eh, ya he visto que mis presentaciones tampoco son muy densas. Voy muy al grano y no doy 40.000 vueltas. Vale, pues, eh, este cuestionario de autoestima que utilicé, que es del Rosberg, que tiene mucho tiempo, el Cronbach es muy bueno, ¿vale? Este es el dato mío, ¿vale? Este es el dato mío. Lo, este sí lo modifico hasta mañana. Este dato es el mío, ¿vale? Está publicado, lo tiene publicado la Junta de Andalucía, pero es, es, es tiene mucho tiempo, ¿vale? vale Además, son, son 10 ítems muy sencillos, el otro tiene 12, 12 o 15, no recuerdo, este tiene 10, es decir, que es muy rápido de, de cumplimentar y su índice de felicidad es muy alto, ¿vale? Bueno, ¿qué resultados teníamos de la autoestima? Pues si os dais cuenta, un poco más de lo mismo. No es un dato significativo, es decir, no podemos decir que los que pertenecen al SCAO tienen una autoestima más alta, pero fijaros como aquí la diferencia es mucho bueno, mucho mayor, Muchísimo mayor, pero es verdad que vemos como los scouts sí tienen una autoestima. Es importante esto que digo de la autoestima, porque muchas veces cuando leo algún correo o alguien me pregunta, tal, se, se confunde los términos con un autoconcepto. ¿no? Eh, el autoconcepto es la imagen que tenemos de nosotros mismos, es decir, el concepto que tenemos de nosotros, eh, que se forja desde pequeño y desde pequeño igualmente se forja la autoestima. Es decir, cómo estimo ese concepto o qué valoración tengo. ¿Por qué es importante la autoestima? Es fundamental. Si las habilidades sociales son fundamentales, la autoestima más. Y quien estudia pedagogía, eh, el TFM sí, el TFM sí, correcto. De hecho, con las encuestas que hice al compañero, ¿vale? A los tutores el TFM sí está en, en, en la escuela. Vale, que porque es importante esto de la estima? La, la Los que estáis estudiando pedagogía habréis escuchado el efecto Pismalión, ¿no? Si tú a un alumno le dices todo el rato, eres un fracaso, no vale para nada, ponte aquí en primera fila, no te entera eres un desastre, va a suspender. Pues esa, esa imagen que se hace de su concepto, de, ese, de su propio constructo, va a hacer probablemente que, que, se, que, se comporte, que se comporte tal y como tú la estás predeciendo, ¿vale? Como, como se lo estás predeciendo. Entonces, el que la persona educando vuestro hijo o vuestra hija tenga una autoestima alta, eso va a hacer que sean. Eh, perdona, porque ahora me sale la palabra en, en inglés, confident, que tengan que tenga más confianza en sí mismos, ¿vale? Que, que tengan más, más confianza en sí mismos y sean capaces de enfrentarse pues, a un examen. Entonces, claro, al final, digamos que esta diferencia positiva entre de habilidades sociales y autoestima, lo que al final, aún no siendo significativa. Lo que está haciendo, creo que es respaldar el resultado sí significativo del rendimiento académico. No sé si un poco me hago me, me explico. Es decir, hay muchas cosas en el Bescau y en no el Bescau que suben la autoestima o tienen la autoestima muy parecida. Hay cosas, pero aunque vemos que el Bescau es un poquito superior, eh, ahora vemos que algunas preguntas de autoestima es significativo el Bescau. Y la habilidad social, igual, pasa, está en el límite. Sin embargo, este dos, este, estos dos tipos de variables junto con los valores, aunque no tanto, por eso no he metido en el artículo variables he metido autoestima y habilidades sociales, porque esas habilidades sociales y autoestima pueden hacer directamente, y hay muchos estudios sobre eso, que hacen que mejoren el rendimiento académico. ¿Vale? ¿Qué preguntas son...? Dice, yo puedo decir... Vale, vale. Sí, eh, lo siento mucho por la parte que me toca, pero es verdad que no solamente la educación... La educación o en el colegio se destruyen autoestimas, pero sí es cierto que hay, hay, se hacen errores muy grandes y se cometen muchos errores a diario en los centros de enseñanza. Yo lo he vivido porque yo, yo me he tirado muchos años yendo todos los días a colegios, diferentes institutos, ahora estoy en el mío y he visto cosas de echarme las manos a la cabeza y decir cómo trabajáis así o cómo la hice esos niños, incluso en mi colegio también, pero ahora en mi colegio quizás, quizás tengo una posición para poder eh, intervenir, ¿no? Eh, o decir, no, no es así, no, no es, ¿cómo lo has dicho eso? Esa criatura que tiene 10 años ¿no? o 7 años, Ya, ¿no? ya, yeah, yeah. eh, y también he visto barbaridades en los escados, entonces, eh, barbaridades, no sé si más o menos, si es digno de estudio, pero cuando estamos, cuando, estamos, cuando tenemos en nuestras manos a, a niño y niña, yo creo que, y me vaya de la razón, que es una de las de la, de la profesiones menos valoradas no solamente económicamente, que también, sino socialmente y, sin embargo, es la más delicada. Es decir, puede ser que un mecánico o una mecánica que trabaje con un coche híbrido, sea una máquina, porque uh, toca ese coche y es un... Pero, sin embargo, a mi hijo luego le, se lo dejo a pues, en esta ludoteca, con respecto a la ludoteca, ¿no? O en este colegio, o no le presto atención a lo que me dice la señora, lo que me dice porque va al colegio. Es como, que eh, sí. Pero, sin embargo, el coche sí lo lleva a un sitio donde se, sean, este, este taller es muy bueno, ¿no? Eh, que, creo que no le he dado demasiado valor a, a, a la educación, pero en general, eh, A los colegios y a la ECAO por igual, ¿vale? Con respecto a la autoestima, estos son las preguntas que sí son significativas. Ya os digo, el, el cuestionario está en el límite, pero no podemos asegurar que los estado por lo menos en mi estudio, puede haber otro estudio eh, que lo aseguren con sus muestras, ¿vale? Pero en mis resultados no podemos asegurar que la autoestima... Eh, en la autoestima de, los, de, esto, de esta muestra, Scout, ha incidido directamente el ser Scout. Vale, no por el profesor. Bueno, ya, sí, pero bueno, me refiero. Y por parte de los compañeros, pues igual, esas relaciones entre iguales es muy dura. También te digo, lo que sois profesores me va a dar la razón, maestros, maestras, que hay muchas cosas de las que suceden en los centros de enseñanza que nosotros no nos enteramos, ¿vale? Nos llegan después auténticas barbaridades, ¿vale? Vale, pues sería eso. Creo tener varias cualidades buenas, creo que tengo muchos motivos para sentirme orgulloso y creo que soy una persona digna de estima o confianza, que al final, si os dais cuenta, es una de las máximas del escultismo, ¿no? El ser digno de confianza, ¿vale? De lo que yo muchas veces me gasto, porque para mí es muy importante ser digno de confianza. Vale, vamos a la parte clave, que es el rendimiento escolar. Básicamente, lo que yo definí como rendimiento escolar es media, porque eso fue otro largo que entendido, media del expediente. Podríamos hablar de si la... La asignatura de Educación Física, la asignatura de Ciencias Ambientales, porque le cultivo naturaleza, la asignatura de Arte, porque hacemos muchas manualidades, al final dije, cuando tú trabajas constructo de la persona y de la personalidad, eh, tenemos que trabajar eh, a nivel completo, entonces... Vamos a hablar de rendimiento aclaro con respecto a la media, porque al final a la familia lo que le preocupa es qué media tiene para entrar en ese instituto, esa universidad, en ese módulo o en ese máster, ¿vale? Entonces al final lo que definí fue media de expediente, ¿vale? Media de expediente de curso finalizado, ahí es donde me fui, ¿vale? Y pues eh, evidentemente, bueno, luego esta parte del rango no la ve en mucho caso porque es un rango diferente, las notas medias serían estas, las notas medias serían estas, ¿vale? Y pues sí son notas significativas, ¿vale? Sí, sí podemos decir directamente, y además con unas muestras muy paralelas, muestras muy similares con respecto a lo que he dicho antes de nivel de estudio, de familia, de dedicación, eh, eh, la muestra con, proveniente de centros públicos, de centros privados, muy parecido, ¿vale? Sí podríamos decir que eh, en ese sentido el rendimiento escolar eh, mejora eh, con la pertenencia al, al cultivo con un error. Eh, de un 5 o un 6%, ¿vale? Eso, si lo aseguramos con la muestra de SCAO de España, lo aseguramos también con, con cualquier metodología que siga el movimiento SCAO a nivel internacional, ¿vale? Bueno, eh, llegado a este momento, esta es la foto mía de mi pareja, poco tiempo de aquí, era un pelín más jovencillo, ¿vale? Eh, Quería hacer una pequeña, una pequeña conclusión antes de una preguntilla, os ido preguntando. Sí, sí, se está, se está grabando, se está grabando. ¿vale? No sé dónde lo van a colgar, no dónde lo van a colgar, pero lo estoy grabando. ¿vale? Eh, sobre, imagino que preguntas por la foto, ¿verdad? Por la foto mía, que ahora tenerla ahí en la retina. Eh, el escultismo, eh, el tiempo que corren, eh, me refiero al tiempo de estar en casa y de momentos complicados de estudiar en, desde tu ordenador y demás. <risa> eh, pues al final Poner en valor Y vuelvo a la pregunta inicial de la educación no formal y informal Fijaros cómo al final lo que le hemos Brindado a nuestros escolares de secundaria Y de primaria es Una actitud de servicio Ante, ante los problemas que tenemos De animosidad ante la dificultad de estar en casa eh, Responsabilidad ante la sociedad Y la familia con todo lo que está pasando eh, Y básicamente responsabilidad eh, todas estas cosas que yo pongo aquí son necesarias, ahora yo escuchaba el otro día la noticia en Estados Unidos que la, bueno, en Inglaterra, en Estados Unidos la suelo seguir bastante a nivel internacional y había una psicóloga americana que decía que estamos hablando en, en, del COVID en términos <risa> claro hace, hace un poquito de tiempo eh, en términos de guerra de estamos en conflicto, estamos en guerra debemos de combatir el virus y esa psicóloga de ese movimiento lo que decía es que eh, a los afectados psicológicamente por su familiar o directamente por la enfermedad, pues le hacemos flaco favor hablando en esos términos. Entonces, digamos que nos alentaba a hablar en términos positivos como pues, compasión, eh, resiliencia, eh, responsabilidad, esa, esa actitud de servicio ante los demás. ¿no? Y hice una reflexión en mi colegio, en uno de los vídeos que hice para mi alumno, que suelo grabarles vídeos haciendo de Indiana Jones, Siendo el Superman que habla a los pinipón, que son ellos, mi grupo de mi hora de tutoría de segundo bachillerato, y pues la, hice un poco la reflexión de esto, ¿no? de, de, de la importancia de cambiar el, la forma en la que hablamos para mejorar la sociedad en la que vivimos. Y creo que el escultismo, eh, no solamente los monitores, las monitoras, los profesionales que nos dedicamos como scouters, sino también los educandos que están muy preparados para esa actitud de responsabilidad, ¿no? Yo lo he visto en mi hija mayor, los otros pequeños que tienen 4 y 5 años, Elsa entra ahora a, a, el año que viene, si podemos, o cuando podamos entrar ya a Castores, pero hubiera que está lleva ya su, terce, su tercera ronda, se le nota una responsabilidad con no puedo salir, no mira a los hermanos explicándole, no podemos hacer estas ciertas cosas, ¿no? Luego al final es una niña, evidentemente, y como niña inquieta y tiene su cosas que hay que, que hay que ir comentándole pero en general se nota eh, esa responsabilidad. Pues simplemente mi conclusión era un poco para acá, eh, deciros que, que el escultismo claro que cambia, el escultismo afecta y la educación no formal cualquiera que sea afecta a la vida social y la autoestima y lo que quería decirles es que si alguna familia os preguntara qué beneficio reporta, pues en un futuro podéis sacarle el paper y decir, mira, pues en este paper de este personaje de, de Almería pues, demostró que incluso, eh, pues, afecta de forma positiva al rendimiento académico, ¿vale? Bueno, llegado aquí, eh, y antes de los agradecimientos, que no quiero que se me olvide, antes de terminar, nos quedan cinco, quería dejar cinco minutos para, para las dudas, ruegos y preguntas, y he ido barajando, parece que, parece que soy profe y que cuadro el tiempo en el horario fijado. Eh, antes de que termináramos con las preguntas y los ruegos, pues, Quería agradecer a todos los que estáis y todas las que estáis aquí escuchándome. Siento no poder escucharos porque si no sería un, una locura. Y agradecer también al Artescaut de España, el que me, como he dicho al principio, que me dejara estar por aquí. Eh, y voy preguntando yo algunas preguntillas, ¿vale? Voy a ir diciendo algunas preguntillas. Espera un segundo que leo. Dice, eh, ¿La actividades de scout en este momento que afecta a nivel mundial, eh, ¿ha ayudado a los niños a sobrellevar esta situación? Totalmente creo que sí. Y creo que la estarán estudiando. Dice, no sé, creo que se debería cambiar el discurso sectario desde el que se plantea el escultismo. A mí me hizo gracia una vez, eh, no escriba ahí, para un segundillo que si no se me va a eh, Dice, creo que se debería cambiar el discurso sectario desde el que se plantea el escultismo, al menos desde antes. Bueno, eh, lo de sectario me encantó en un curso que estuve, no recuerdo si fue Padial el que lo dijo. Sectario es, etimológicamente significa cortar, ¿no? Sectar, cortar y separar. El escultismo es primero, el escabo primero en su casa no, no, digamos que no creo que haya un discurso de cortar, de cortar y de, de sectario. Si sí hay una línea de trabajo, pero bueno, eso es discutible. Pero simplemente que me, me, me ha he hecho alusión a eso, decirlo de sectario eh, es algo que escuché hace mucho tiempo. Hoy valoro mucho más la educación, en los scouts, porque la de la aula encanta para parte una la propia era eh, la era industrial que hoy más que nunca se está viendo que está cambiando totalmente de acuerdo sí la educación es verdad que la educación forma tiene que cambiar mucho y parecerse mucho a la exclusión pero es cierto que es complicado porque al final los profes tenemos un currículum y vamos con la lengua afuera, entonces mucha de la, la culpa no es del profe, mucha de la culpa es del sistema que es el que hay que cambiar los hijos de caos creen que son personas más preparadas que los no Preparada en, ¿Preparada en qué sentido? Yo creo que son más independientes, yo creo que son, si vas por ahí, yo creo que son más independientes, o sea, muchas cosas, pero independientes más, mi hija desde los seis años se queda a dormir fuera en su tienda de campaña, se lleva su mochila y se le caen los macarrones dentro de su mochila, se le mancha la braga de tomate y entonces sabe que pues, no tiene que caerse los macarrones con tomate eh, la, la mochila porque se le mancha la braga, entonces le les pasa? Sí, pero ¿qué pasaría si no el acá? Pues probablemente sería más desastre, como una buena niña que es. Entonces, creo que tienen unas habilidades que se desarrollan y una de las para mí más importantes. No sé de la edad que me dice de tu hijo, porque cada edad tiene un mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, en la infancia, y juventud, esa es de etapa de castores, manadas, fundamentales: responsabilidad de conocerse a sí mismo, ser extrovertido y la independencia. Y con los mayores en la adolescencia, pues yo creo que esta autoimagen, las habilidades sociales. Y sobre todo el, el, el afecto de disfrutar de una relación no tecnológica, creo que también el escultismo lo está favoreciendo, ¿vale? Eh, voy a hablar de datos compartidos, de rendimiento. Eh, aquí, dice con los datos compartidos, de rendimiento académico. Sí, vale. Estos datos, estos datos no los utilicéis porque todavía no he publicado el, el artículo, ¿vale? No, no, yo lo pongo aquí con confianza, pero no hasta que no se publique, ¿vale? Estos son los datos de la, de la de los datos de comparativo, ¿vale? Eh, Ana, bueno, gracias a vosotros. Espero que espero que haya sido interesante, que vaya que, vaya, que haya resultado atractivo. tengo Ah, ¿por qué autoestima y no autoconcepto? La investigación muestra que es una variable con mucho más peso en el rendimiento académico. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que pasa que al final lo que valoré fue más la autoestima, porque creo que en que en lo es Scout, creo, ¿eh? El autoconcepto no es tan desarrollo y sí, más la autoestima. Pero esa es mi, esa es mi impresión cuando cojo la metodología Scout. Por eso, si yo pensaba que algo iba a mejorar lo Scout, era la, la autoestima, no tanto como el autoconcepto. ¿Vale? Creo que esa es la contación la, la, la a tu pregunta, Sergio y deseando ver artículos libros sobre el ejército has hablado de libros sobre el Estado, yo conozco poco aparte vale no podría nombrarte ninguno porque he leído he leído oh, eh, cisto de Cádiz de San Fernando gran amigo de mi, de mi pareja del grupo San Jorge eh, me dejó un montón de hecho algunos todavía no se lo he devuelto pero como soy un fanático de los libros se lo devolveré intacto no sabré decirte, no decirte, ¿no? pero me he ido desde bueno, libros de el Powell hasta hasta libros de publicaciones de ADDE, que al final es la mejor bibliografía que puedas tener, ¿vale? Artículos, yo creo que lo mejor es artículos de, o sea, libros de ADDE, publicaciones que tiene de publicar, ¿vale? En sus revistas y en sus publicaciones de metodología y luego eh, artículos. Sí, bueno, al final, dice solamente, al final tienes que ceñirte algunas alguna variables por no irte a, por no tener en todas, ¿vale? Y Dice, eso es una una pedagogía de, de, de, de, de la movimiento educativo de principios del siglo pasado. Y yo creo que es, yo creo que sí, por ahí, Si sí, al final, no sé si conoce, me imagino que sí. En, en educación yo siempre hablo en casi toda mi charla, y fíjate que aquí va a salir también, el efecto mariposa. Y es que Mm, es muy complicado este tipo de análisis, este tipo de, de encuestas porque eh, si conocéis el efecto mariposa, eh, es decir, cuando tú tienes una fórmula, y me vi en la ingeniería una fórmula con no X, y, y, ni Z, X, Y, Z y tienes otras 20 variables más eh, de, definir que una variable o dos puede afectar es muy complicado entonces claro, el escultismo es Igual que yo, igual que vosotros, no sois parte de lo que habéis ido encontrando por el camino, no es de una variable. Es que a mi, mi madre le gustaba leer revistas de arte y por eso soy tal. O a mi padre le gustaba, no sé, la pintura y por eso sí. Soy... Pues no, porque hay otras millones de variables, ¿vale? Dice, creo que esencialmente entre seres que hay una no serie sé de diferencias es que hay valores. Sí. No lo sé si hay certificado digital. Pregúntalo a antes, ¿vale? Creo que Dan un sí. No, gracias a vosotros, gracias a vosotros. No, no, a mí no, no hay que darme las gracias, para mí es un placer. Eh, gracias, gracias a ti por conectarte desde de, de Venezuela, muchísimas gracias. Eh, autonomía, sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, y que tenga relación con el rendimiento. Pues este, esto justamente es lo que yo estaba comentando, que esto es un no acabar, esto es un no acabar, porque claro, ahora mmm, dice lo de autonomía y buscas paper que, que ligue en la autonomía, con el rendimiento escolar y encuentras que puede haber algo positivo, oye, pues vamos a medir la, la autonomía en, en, en, en cierto, totalmente, de acuerdo. Ten en cuenta que yo la idea esta, pues no sé, qué los que tenéis el TFM, creo que está fechado 2016 o 2017. Es decir, cuatro años mínimo con dándole vuelta a todo esto. O sea que, es decir, empiezas y luego te surgen mil ideas, pero hay que centrarse. ¿Vale? Vale, me hacer una pregunta. Dice... Alejandro, me va? vale, me he perdido, me he perdido algo lo que decía Alejandro, porque no, no, no sé, no sé lo que ha pasado. No sé lo que ha pasado. Bueno, eh, voy a seguir. No, no te preocupes, Sergio. Dice, ¿has controlado el estilo educativo de los padres? pero ese es que los padres metan a su hijo en los colegios. Tiene... Vale, eh... es muy... sí, es como... te entiendo lo que estás diciendo. El estilo educativo o las la ambiciones que tenga, al final tienes que reducirlo a algo. Y lo que reducí fue la pregunta de control de, totalmente de acuerdo, ¿eh? es que es muy complicado. Y lo que tú estás diciendo es que si el estilo educativo de los padres infiere directamente también en, en, cómo, en cómo se desarrolla su hijo. Entonces, si el que lo mete en los scouts es porque tienen una, una metodología de vida, una filosofía de vida en casa, puede afectar directamente también al rendimiento. Eh, pero bueno, lo haría también en las vida sociales directamente y en la, en, en, la, en, en, en otras variables. ¿no? Pues, sí, sería sería también interesante eh, tener en cuenta, pero preguntar eso, tú le preguntas a un adolescente en el instituto, ¿qué estilo eh, educativo tienen tus tu padres, son, es autoritario, es permisivo, es democrático, Tú, y los niños te van a decir, como dice si la llamarían los gualos, es complicado, es difícil, ¿vale? Eh, sí, sí, sí, sí, estilo, ya, ya, ya, totalmente, totalmente de acuerdo, Sergio, eh, pues te animo, te animo, a que investigues porque vuelvo a repetir, no, no acabar, Por eso al principio decía que, que esto es un no terminal, porque de esta investigación sale en otra, saldrá otro artículo y seguiremos investigando y todo lo que sea poner en valor al cultivo pues yo encantado. Si, si tú estás trabajando en eso, eh, si tú no te creas, ¿eh? no hay, a día de hoy no sé qué porcentaje, no sé si eso lo ha estudiado al descavo de España, no sé si todos los padres de descubro han sido antes. Muchos sí, pero no creo que el 100%, ni siquiera el 50%, no, no lo sé. ¿eh? El cultivo ha crecido mucho y muchos vienen de, de, de, de familias de amigos, ¿vale? Claro. No te preocupes, Sergio, no te preocupes. De todas formas te emplazo a que te pongas contacto conmigo y si tienes alguna idea y podemos colaborar y estás investigando, yo encantado, ¿eh? Vuelvo a repetirte, que la gente que me conoce, no soy nada de decir yo tengo la razón siempre, todo lo contrario. Eh, Aporto y me dejo aportar. ¿eh? Eh, muchas de las cosas que he comentado sí si la he tenido en cuenta, por ejemplo, lo que me decía de independencia no, lo de la familia sí, lo pensé en su día, pero no lo introdujimos. Así que, no, gracias a ti. Sí, es muy alta, es muy alta, pero de todas formas, ya te digo, los, los institutos con los que hemos trabajado son. La, la muestra es muy, muy, muy similar. La muestra es muy similar. Pero bueno, también conozco a adolescentes que tengo en mi grupo, que son auténticos personajes. ¿eh? Hay linces y hay... es complicado. No, para los escabos nunca es tarde. Yo tampoco llegué muy muy pronto, ¿no? No, tampoco llegué desde, desde mi tierna infancia, pero llevo mucha vida. que pasa que ya muy, es muy intenso, pero de los 28 años es joven para empezar, claro que sí. <risa> bueno... Eh... Sí, eso, eh, Carmen, eso es un poco por lo que decía Sergio, por lo del, por lo del estilo de, de, de educacional de los padres. Mira, la peor que yo he con mi hijo eh, siempre la permitió ser ellos muy independientes. Ellos no estaban en la scout, yo sí estaba en la scout. Entonces, todo eso, afirmo lo que dice Sergio, sí, afecta a la educación de los niños. Entonces, cuando, cuando una hija mía pues se caía necesitaba una ayuda, no estaba el padre siempre para socorrerlo. Hacía que, que ella fuera capaz de desenvolverse por sí misma, ¿no? Eh, ¿Quién no tiene un personaje en su grupo? Bueno, yo creo que todos tenemos nuestro personaje eh, ¿Alguna preguntilla ¿Alguna preguntilla más antes de terminar? Voy a parar si queréis ya la... ¿Qué, ¿qué? ¿Este? Es mi mujer que llega A Se ha con los niños Eh... otra Sí, ya se lo he comentado y tenéis que tener tenido desde con el principio venezolano efectivamente, la verdad pues hay, hay mucho hay mucho potencial en, en, en tu país y pues sí podría sí podría podía comenzar claro que sí bueno voy a cortar si queréis ya la grabación vale